Muy bien, continuamos, continuamos Vamos a escuchar a Yerjan la Antigua con su tema ¿Qué nos traes? Gracias Carolina, gracias a Fulvio A todo el equipo de, de mañana Gracias a la gente que nos hace el favor de sintonizarnos Por Telenor Canal 10 Y por Telenor.com.do para todo el mundo telenorcomya no eh Quiero iniciar Hay una llamada Vamos, Vamos a, a pasar la llamada antes del tema Buenos ya, días pues, desisto, Yayan. Oye, yo quiero Yo quiero decirle a Julio Que ya me amó a soluciones Que en el ensanche Duarte Ayer tocaba recogida de basura Y todavía está expuesta en la en aceras la En el ensanche Duarte Por el lado de la iglesia María Madre Ok, gracias, okay, gracias, gracias sí. por, eh, Muchas siempre, gracias eh, Que quisiéramos saber el nombre de ella Que ella siempre participa en, en el sí, programa sí, sí. Miguel, ¿cómo? Eh, Angelina Bien, señores, miren Quiero iniciar en nuestra parte del tema. Te envío una foto de una niña, Israel. Eh, es una niña que está ingresada, es de aquí de San Francisco de Macorís. Ah, sí. Ella está ingresada en la Plaza de la Salud en Santo Domingo y está necesitando plaquetas. Aquí me envían los familiares, dice cualquier uh -huh. tipo de sangre. Eh, de personas que pesen más de 160 libras. sí. Ok, dice que de personas que pesen, que. Bueno, entonces yo ahí no, no, no. no, no puedo donar. De personas que, que pesen más de 160 libras, si ¿sí? no puedo, yo tengo 150. Entonces, eh, esta es una niña. Si, si, la, si no la van a poner, yo la mando al WhatsApp desde aquí para que la, la pongamos rápido, más fácil. Eh, yo la voy a mandar. Esta niña se llama Ashley Moronta. Ella está ingresada. ...en la Plaza de la Salud... ...señores... Y, y, ...y esto es importante destacarlo... ...la mandé ahí al WhatsApp... además tienen que abrirlo... ...y, y, y darle... Play. Eh, ...mírala ahí... ...ahí está... Eh, ...esa niña... Este, ...es una franco macorizana... ...que está en una condición... ...un tanto delicada... ...y que está pidiendo... ...caramba... ...la ayuda de la gente... ...de, de, de este pueblo... Eh, ...no en lo que tiene que ver... ...con la parte económica... ...sino en sangre... ...y dice aquí... ...cualquier tipo de sangre... Solo que las personas pesen más de 160 libras. Así que vamos a darle apoyo a esta niña, que lamentable que yo no, que yo no puedo donarle, pero ojalá que aparezcan los donantes lo más pronto posible para que le salvemos la vida a esta niña que nos necesita. Y qué pena, y aquí quiero hacer una crítica con relación al sistema, qué pena que nosotros como, como Estado estemos todavía en ese tiempo eh, arcaico, donde cuando una gente necesita sangre, tengamos que estar corriendo a buscarla. El Estado debería garantizar eso. El Estado tiene que garantizar eso. Porque que en la propia constitución establece que la gente tiene el derecho a la salud. Y en vez de que los funcionarios públicos de este gobierno y de los gobiernos que han pasado, se sigan robando los cuartos del pueblo, los cuartos de esa niña, los cuartos de esa niña que se nos ha robado. Deberíamos estar ahora, ella debería sobrarle todo en el, en el sistema de salud de la República Dominicana, pero no pasa así. ¿Ustedes saben por qué? Por la maldita corrupción que se, que, que ha, eh, eh, se ha engrampado en la República Dominicana, pero que eso no es de ahora, desde que llegaron los españoles a, a, a, a la isla, desde ahí viene este país de corrupción en corrupción. Entonces, quiero hacer un llamado a la gente a solidarizarse con esta niña, a las personas que puedan donar su sangre. Eh, ahí están los números en pantalla. Vamos a colocar a los muchachos los nuevo, para que se pongan en contacto y ayudemos a, a salvar la vida de esta niña que lamentablemente el Estado... Ahí no se ve, a no Dilo los sí, números. Un, hay, hay, ah, sí, 829-525-8678. El Estado le ha dado sí, la sí, espalda sí, a sí. esa niña. Pero no solamente a ella, sino a miles y a millones de niños y de seres humanos que necesitan de salud. Y el Estado le da la espalda. Así hay, por muchas, la corrupción. hay muchas Con Ashley. esa vaina tenemos que acabar. A propósito de corrupción, cambiando de tema y esperando que la gente se solidarice con esta niña. A propósito de corrupción...